Yeah yeah yeah. yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, Ella se reveló, Por culpa de un carón que le rompió su corazón El amor la aborreció No es la misma de antes, una vez yo mejor El amor la aborreció, de hombre se cansó Ya no merece todo lo que le hizo Que el carón de su mentira se aburrió a mí enamoró, dando topa el carajo, ya no tiene corazón, quiero y anda sola, suelta y soltera, no en busca de molera raya, hace lo que ella quiera, no necesita nadie que la quiera, solo está mejor lo que lo tiene en espera, yeah, ir a anda sola, suelta y soltera, no en busca de molera raya, hace lo que ella quiera, no necesita nadie que la quiera, solo está mejor lo que lo tiene en espera. Ya, yeah, ya no quiere a nadie, solo se quiere así. Cupido le falló mil veces, pero puso fin. Lleva la disque y la noche ya la va a partir. Igual que Neymar la partió partiendo en el parís. Es ya que ella abrió esta para el alcohol, todas quieren con ella, pero nadie se la dio. Ya se cansó del huevo del amor, ahora está el perreo. No pa' otra relación, ay. Ella está madura, se queda a sí misma y la herida puso cura. Hoy peco, pero mañana la perdona al cura. Ese cuerpecito ya ella parece una escultura. El amor lo borracho del hombre se cansó ya no merece todo lo que le hizo. aquel que el carón de su mentira se aburrió de ella misma, se enamoró. Mando topa el carajo ya no tiene corazón. Y ahora ella anda sola, suelta y soltera. No busca de mala. Que ella quiera, no necesita nadie que la quiera, solo está mejor, los que lo tienen en espera. Y ella anda sola, suelta y soltera, No va en busca de amor, ahora ella hace lo que ella quiera, no necesita nadie que la quiera, solo está mejor, los que lo tienen en espera. Ella se rebeló por culpa de un Karen que le rompió su corazón, el amor la aborreció, no es la misma de antes, es una versión mejor. Jugaron con ella como huevo de mesa Y salió perdiendo el amor Ya no está para ella Le dijeron que iban a cumplir todas sus promesas Pero que al final no cumplieron ni una de esas Y ahora le toca a ella y salió a perrear Rojo que la si es lo va a olvidar Llama a sus Alcohol. Todas quieren con ella, pero nadie se le dio. Ya se cansó del huevo del amor. Ahora está pa el perreo. No para otra relación, ey. Pero ya ando sola, suelta y soltera. No busca amor, la ella hace lo que ella quiera. No necesita nadie que la quiera. Solo está mejor lo que lo tienen espera, Pero pero ya ando sola, suelta y soltera. No busca morar la raya, hace lo que ella quiera. No necesita a nadie que la quiera. Solo está mejor a los que lo no los los tiene But